un ejercicio básico sencillo pero pero pues nos, nos ayuda un montón para tener la atención plena del perro hay mucho trabajo cognitivo la idea esto es un ejercicio que se llama el ejercicio de foco la idea es que yo abro las las manos tengo la comida acá pero ella empieza a ganar cuando me mira a mí a los ojos eso le mantiene la atención plena está trabajando por la comida está en la atención dispuesta al trabajo y y un vínculo buenísimo con él entonces miren cómo es. ahí me miró y premio un poquito ¿cierto? y vuelvo otra vez vuelve y gana, ¿cierto? este es el primer ejercicio de una serie pero si uno arranca acá, pues va, va, a poder, va a poder seguir con los siguientes y gano, ese sería el primer ejercicio ahí nos seguimos viendo en los siguientes eh, y ya se darán cuenta porque es tan importante